Hola familia, regresamos con este tercer video, pero qué creen? En este tercer video les iba a enseñar algunos de los errores que cometí, pero el creador de este juego ya resetió el juego. Creo que lo mencioné en el segundo video. Así es que tengo que empezar desde nuevo. Qué bueno que lo hizo, porque, porque así tal vez pueda yo empezar un poquito mejor. Así es que vamos a empezar otra vez con el juego. Ya es el segundo año del, 24, del de la primavera, el día 24. Espero que hayan visto los primeros dos videos, porque creo que eso les va a ayudar a que no cometan los mismos errores que, que cometí. También creo que es importante que empiecen a, a meterse aquí para que le entiendan, porque cuando resete el juego una vez más para la semana de Genesis y si van a entrar al juego van a van a saber muy bien qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Así es que lo que vamos a hacer ahorita familia nos vamos a ir al reinado de Dallas. Tengo tres propiedades. Quería yo ir a Arlington para comprar propiedades allá, pero ya tengo propiedades aquí. Tal vez compre una o dos más. Miren, ya es el, el verano. Ya está cambiando las temporadas, las fechas. Solito el juego. Antes no lo hacía. Vamos a acuérdense que para empezar, una vez que hagan su cuenta, van a ponerla aquí para que les den su paquete que nos van a dar nuestros recursos, que son los trabajadores, todas otras cosas en nuestras tierras, los recursos. A ver qué nos da. Lo vamos a poner aquí. Tengo cero monedas de oro, de plata y de cobre, creo. Vamos a darle. Bien. Bueno, ¿qué recursos tenemos? Tenemos un granero. Tengo 300 unidades. Lo máximo son 2,000. Tengo 31. A ver, 300... 300 piezas de pan tengo. Recuerden que eso se van a ir gastando con sus trabajadores, cuando los pongan a trabajar o cada día porque tienen que comer. Tengo tres trabajadores, los peasants como peones, tal vez, y los granjeros. Tengo uno. ¿Qué más tengo? Tengo un carpintero. En total tengo cuatro. También lo que aprendí, familia, Ven aquí que dice súbditos, entre más avance en el juego que están haciendo las cosas bien, su población de su reinado va a ir incrementando. Antes que me resetearan el juego, tenía yo 11. De repente llegan los, los peones, los peces, los ciudadanos y no están trabajando. Los ponen a trabajar, pero también usan su, nuestros recursos de la comida. Fue lo que aprendí. Mi población máxima que puedo tener son 11, creo. dependo del número de propiedades que tenga yo. Tengo mis tres propiedades. Aquí tengo, no lo apretan este botoncito. Creo que se deshace de del pan, creo. No estoy mejorando nada en mis terrenos, en mis propiedades. Nadie está trabajando. Batallas, no. No tengo a nadie conquistado. Bueno. ¿Qué es lo que más que se tiene que hacer? Lo que quería yo es que necesitaba yo el mapa, porque se acuerdan en los primeros videos les enseñé que dependiendo de dónde estén sus propiedades, el mapa nos va a indicar qué tipo de recursos hay. Y nos lo quitaron. Iba yo a comprar una propiedad ahorita en el este de Dallas porque creo, porque creo que aquí están las montañas. Pero como pueden ver, Está muy cara las propiedades. No me alcanza. Quería yo comprar el mercado secundario y tal vez lo haga, pero también están carísimas. Pero creo que por aquí estaban las, las montañas. Listo, montañas para que sacar minerales, recursos de minerales. Bueno, ¿qué errores cometí? Si se acuerdan que construí una granja, la destruí sin querer. También los, lo de los cultivos no lo entendía yo. Por ejemplo, el Gumbria dijo que en abril, en la primavera, durante la primavera, el día 12, es cuando se pueden a, empezar a cultivar las papas. Si pongo a mis trabajadores a cultivar en el verano, otoño, invierno, no van a hacer nada hasta que llegue la primavera, el día 12. Así es que perdí mucho tiempo y veía yo que mis que mis trabajadores no hacían nada porque aún no era tiempo de plantar esos cultivos. Pa dice que va a ser una guía para explicar bien cuándo es que se tiene que plantar bien todo para que no estemos perdiendo el tiempo y, nos y no estemos usando nuestros trabajadores uh, a lo máximo. También lo que aprendí familia es que tenía yo aquí una granja en, o dos granjas en esta propiedad, otra aquí. Muchas veces me confundía que, quién estaba haciendo qué, en qué granja. Creo que es importante que nos organicemos, escoger cada terreno para que se dediquen a hacer ciertas, usen cada recurso a lo máximo. Por ejemplo, tal vez aquí ponga todas mis tres granjas. En la primera, así sé que aquí tengo granjas. En la segunda, tal vez es donde pongo yo hacer mis, uh, mis tienditas donde alguien fabrique cosas de hierro, una cocina, donde tenga mis bodegas. Y aquí tal vez haga yo la escuela. Importante que vean cuántas propiedades tienen para que puedan organizarse mejor. Y creo que sí, creo que voy a comprar otra propiedad más al rato, una aquí al este. Me faltan, ¿qué? 2,000 UPEX más, algo así, 1,500, 2,000. Pero lo que voy a hacer, familia, comprar terrenitos en otras propiedades, perdón, en otras partes de, de Dallas para ten, a ver si cuando haga el mapa tenga yo hierro, lo que no tenía yo. Lo único que podía, los únicos recursos naturales que tenía yo eran árboles. Lo único que podía hacer es cosechar los troncos, tirar los árboles y hacer los tablas y madera, leña, era lo único que podía hacer. Por eso me voy a dedicar a empezar a comprar propiedades en, en diferentes partes de Dallas. No quería yo, quería yo gastarme todo en Winnerka, pero quiero hacer este video para ustedes para que así, cuando salga la, el beta del juego, no cometan estos errores y les cueste mucho. Vamos a hacer esto. Vamos aquí a poner, primero vamos a construir una granja donde vamos a poder cultivar cosas. ¿Por qué? lo que me, me di cuenta que mi, mi pan se fue acabando. Como ya no tenía tanto pan para darles de comer, mis uh, pobladores, mis ciudadanos, se empezaron a, a ir. Les dije que tenía yo 11. Llegué a tener hasta 11 y como ya no tenía yo comida, se empezaron a ir. Por eso voy a hacer esto. Vamos a aquí en el primero nuevo trabajo. Aquí, aquí. Por cierto, familia, no sé por qué, cuando selecciono aquí la construcción, por ejemplo, aquí, me da también la cosecha. No salen las diferent diferentes opciones en, en el video. La verdad, no, no sé qué lo que no estoy haciendo bien. Pero acá dice construir, ven acá, y cosecha. Si voy a construir, aquí está para tener todo mi armamento, mi edificio. Me dice que es lo que tengo o qué es lo que necesito. Digamos, y aquí, por ejemplo, les dije en el primer video, las diferentes opciones. Quiero una granja. Es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la octava opción. Sé que no pueden ver, pero voy a seleccionarla y miren cómo cambia aquí a granja. Ponemos al granjero, al agricultor. Ponemos aquí a los ciudadanos. Tengo tres. Y me va a quedar, tengo ocho días para construir esto. Muy bien. Le aceptamos acá, que sí. Como podemos ver. No que me quedaban ocho días. ¿Por qué me dice 21? Tengo, van a ser 11 días para cortar árboles y 10 para construir la granja. No entendí. Me decía 8, pero ahora dice que son 11. Son 21 en total, 10 y 11. Bueno. Ya todos están trabajando. Tengo cuatro trabajadores. Así lo voy a dejar. Vamos a avanzar. ¿Tengo que, ¿Tengo moneditas? Interesante. Ah, qué tonto. Aquí está. Ah, bueno, en lo que esperamos. Que avancen los días, familia. Qué tonto fui. Dejen, ¿saben que Voy a tomar... ¿Cómo puedo hacer que se vea más largo, más grande? Voy a comprar aquí, donde están las montañas. Mis propiedades, como les he dicho en uno de los videos. Déjenme quito aquí. Estoy en el barrio de Highland Park. Aquí estoy. El mapa está aquí. Aquí están mis propiedades. Por acá estoy como en el bosque, necesito, quiero comprar propiedades aquí que me imagino que son las montañas, porque si nos regresamos, bueno, ahorita que nos regresamos al juego, solamente me enseñan que, que puedo cultivar o cortar leña, mis, mis únicos recursos son árboles, voy a comprar acá para que estén las montañas, y así pueda yo entrenar, capacitar a, un, a los mineros para poder construir armas. Voy a tener que gastar en comprar propiedades en Dallas para ver qué significa cada color. Es que, por favor, les pido que le dejen un like al video, porque voy a gastar, me imagino, 50,000, 70,000 UPEX, para poder comprar aquí en las montañas, aquí en lo amarillito, si es que me deja. La verdad es que no sé muy bien cómo está aquí Dallas, pero aquí está en Oakland. Aquí está este cafecito. Voy a tener que comprar algo por acá, pero me voy a esperar ahorita a juntar los mil para comprar primero aquí y después voy a comprar acá, familia. Es lo que voy a hacer. Y si puedo, voy a comprar en lo amarillo para ver qué, qué es eso. Bueno, sigamos. Vamos a avanzar el juego. Dejen. Le hago la pantalla chiquita otra vez. Bien. Todavía es el día primero de verano. Habíamos dicho que nos quedan 21 días. Recuerden. Ah, no, ya no. Oigan, y... Los botoncitos aquí para avanzar ya no los quitaron. Interesante. Voy a tener que dejar el juego así. ¿Qué te pasa si le hago el refresh? Ya es el segundo día de verano. Mm, interesante. Otra vez se congela esto. Me sacó. Voy a tener que salirme y entrar otra vez. Y ahorita regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Este es el segundo día de verano. Trabajos. 20 días. Algo que les recomiendo a familias es que realmente aprendan estas secciones. Aquí están los trabajadores. Qué recursos tenemos. Creo que aquí podemos deshacernos de cosas. Todavía no le entiendo bien a este para que escondan las elecciones, mis terrenos, mis, mis propiedades, mi reinado, qué mejoras le estamos haciendo. Tengo construyendo una granja. Los trabajos, a quien tengo trabajando. Traten de aprenderse esta sección para que no se confundan. Esto me tardó tal vez una, una hora en entender bien cómo moverme por acá. Aquí es donde les decía que mis recursos naturales son árboles. Aquí en el mapa, cuando compre esta propiedad, a ver si me dice que tengo minerales o algo así. Porque cuando quiera yo construir mi, aquí tal vez con, uh, fabrique o produzca mi, una mina, si le pongo nuevo trabajo y le pongo construir, sé que no pueden ver esto familia y mil disculpas. Pero tengo diferentes opciones, las barracas, un molino, una escuela, ¿qué más? Una cocina, una casita para mis cazadores y hay uno que es, a ver, ¿dónde estaba? Este, ese es el que me va a ayudar a poder construir armas una vez que tenga este edificio cosas de metal. Es que vamos a tener que pensar bien, OK. Primero está la granja para que le pueda ir seguir dando de comer a, mis, a mi población. Creo que es lo más importante. ¿Qué es lo que sigue después? Y mi familia, ya sé lo que puede hacer. Copié la imagen y aquí está. Porque no, no sé por qué no se me ocurrió esto antes, pero miren. Acá están las diferentes construcciones. Aquí son los diferentes, no se ve el ratón, no sé por qué ya no se ve en la pantalla. OK, está. Aquí están todas las diferentes construcciones, edificios que podemos hacer. Aquí están los recursos. Estos cambian dependiendo el tipo de construcción. Pónganse a pensar, tienen que hacer su estrategia. ¿Qué es lo que van a hacer primero? ¿Qué es lo que necesitan para que su población no se muera de hambre, puedan seguir mejorando, expandiendo su, su reinado, ¿verdad? Creo que esas primeras decisiones serán muy importantes para que avancen lo más pronto posible. Y no, no sé si va a ser posible, si tenemos solamente unas 5 o 6 propiedades, poder tener todo esto. Creo que lo que voy a hacer una vez que terminé mi granja, voy a hacer como dos, dos granjas. Es lo que quiero hacer para poder producir. No, dos, no. Voy a hacer unas tres mínimo, porque en las granjas se pueden cultivar papas, zanahorias, uh, trigo. ¿Qué más? Hay como cinco o seis diferentes opciones. Poder tener comida creo que va a ser lo más importante primero. Después de ahí, aquí en la escuela, en esta escuela se, es donde se pueden educar a nuestros ciudadanos comunes y corrientes para que aprendan un oficio nuevo. Muchas, muchas cosas que se pueden hacer, familia, es cosa de que tomen esas decisiones. No sé si alguno de ustedes tenga una, una red de propiedades extensa en Dallas o en Arlington, porque si la tienen, creo que ustedes, a ustedes les va a poder ayudar muchísimo. Recuerden que esto solamente lo va a hacer en las ciudades de Dallas y Arlington. El beta, pero creo que una vez que expandan el, el juego y digamos que lo hagan a otras ciudades donde tenemos la red de propiedades, a lo mejor... Podem, vamos a poder avanzar un poquito más. Lo único que no me gusta que se. Que tengo que salirme y entrar otra vez. Ah, no, vamos a ver. Dallas. Sí, todavía el segundo. El segundo día del verano. Me quedan 20 días. Así que voy a regresar en otros videos. Vamos a seguir avanzando poco a poquito. Para que cuando ya suba estos videos Vean que lo que hice, que lo que no hice vamos, Nos va a dar un mes Dijo en, en su Discord Que nos va a dar un mes Para que entremos aquí, sigamos aprendiendo, le dejemos saber qué errores encontramos Y una vez que llegue la semana de, de Génesis Va a resetear una vez todo Pero quiero seguir viendo que, cómo le puedo sacar ganancia A esto tal vez porque si tengo mis propiedades y si puedo vender mi leña, mi, mis tablas de, de madera, árboles, otros jugadores por UPEX, que realmente le van a entrar duro a esto, van a querer hacerse un reinado enorme. Tal vez pueda yo ganarme, no sé, unos, unos mil UPEX al, al mes con esto. Bueno familia, perdón que este video se hizo un poquito largo, pero como les dije, me resetearon todo y tuvimos que empezar otra vez, espero que esto le está ayudando, cuando regresemos con el próximo video vamos a ver qué tanto he podido hacer y vamos a ver si mi estrategia está mucho mejor que cuando empecé con los primeros dos videos ya que le entiendo un poquito más el juego. Ahora sí familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.